Hola amigos, amigas, bienvenidos a un tutorial más de aquí de todo un poco de su servidor Jorge Leal, Jorlere este, Hoy les traigo un tutorial muy interesante para que si ustedes quieren hacer eh, grabaciones de pantalla desde su celular O videos grabando su celular, incluso hasta con su cara o sus videos eh, tomando imagen de su celular como yo lo estoy haciendo aquí en una computadora, ustedes lo pueden hacer también en su celular. ¿sí? Incluso pueden este, usar herramientas de eh, rellenado con circulitos o, o rectángulos o independientemente pues. ¿sí? Bien, la aplicación se llama X Recorder. Eh, y ahorita vamos a ver cómo funciona. Para que estén bien atentos está muy buena esta aplicación, se la recomiendo mucho para aquellos que no tienen computadora y aún así tienen la, la, la inquietud de hacer sus tutoriales o igual grabar lo que sea de su celular bien, nos pues vamos al celular y nos vamos a la Play Store en la Play Store tal cual así lo van a buscar déjenme hacer más grande este para que alcance a distinguir se llama está así ex ex recorder entonces si ustedes no les desaparece eh, o desde el inicio desde de la app si ¿sí? vamos a dar el inicio así así hasta el inicio dan en, en buscar y le ponen ex recorder Ahí. bueno aquí está ya lo tengo y ¿Sí? así les va a aparecer entonces eh, lo instalan este es el, el, el iconito lo instalan y lo abren una vez que lo vayan instalado pues nos va les va a aparecer aquí en su este en su teléfono ya instalado y cuando lo abran hay que darle los permisos de grabar audio grabar video este igual todos los permisos hay que dárselos ¿sí? vamos a abrirlo bien eh, y, y una vez ya está abierto les va a salir esta burbujita ¿sí? Ustedes la pueden eh, quitar dándole a la X O llevando el globito a la X y se les va a quitar Pero yo les recomiendo que no lo quiten a menos que vayan a dejar de utilizar ya la aplicación Dice ¿sí? eh, para grabar video y realizar capturas de pantalla permite acceder a los archivos multimedia de su dispositivo Le damos permitir eh, aquí dice... ¿Quieres permitir que Recorder acceda a las fotos, contenido y multimedia? Archivos... ¿Le damos permitir? Listo... ¿Sí? Muy bien... Entonces... Ahora sí... Ya podemos iniciar a usar nuestro Recorder... Nuestra opción... Entonces... Agarramos nuestro lobito. Lo vamos a posicionar en una parte donde no nos vaya a estorbar... Cuando nosotros estamos grabando nuestro, nuestro tutorial... Y entonces... Ahí se, ahí se quitó, ahí está Sí, nos vamos a opciones Configuraciones, perdón Esta aplicación tiene anuncios Pero una vez que ustedes estén grabando No les va a salir anuncios ¿sí? Aquí lo, nada, lo cerramos Aquí tienen los ajustes de, de esta aplicación Déjenme hacerlo más grande Ahí. Vamos a hacerlo aquí más grande Tiene audio, vamos al micrófono, lo tenía silenciado, le doy permisos este Yo lo desactivé para, porque ya tenía instalada esta aplicación Pero si no mal recuerdo, ustedes cuando lo instalan, automáticamente lo abren Y les va a, les va a decir que permitan todos los, los permisos ¿Sí? Yo anteriormente lo había desactivado Bien, ajustes de video eh, Yo les recomiendo que usen 720 que eh, graba muy buena calidad y no les, no les hace tan pesado sus videos después. ¿sí? Eh, aún así, si ustedes tienen una gran capacidad de memoria en su, en su celular, pues, pues ya los, les lo pueden hacer a, a 1180. ¿sí? La calidad, pues igual, yo lo tengo automática, pero como ustedes saben, pues lo pueden ustedes aumentar dependiendo su capacidad de teléfono. ¿Sí? Bien. Eh, orientación automática. Esto, en la orientación automática, yo les recomiendo que sea automática porque hay veces que ustedes están haciendo un tutorial de, de algún juego y su pantalla se, se voltea, se pone, en algunos juegos se pone horizontal, entonces eh, todo ese grabado se va, se va a adaptar, ¿sí? no se va a volver a poner de lado. Y si ustedes ponen en una sola orientación vertical o horizontal y dependiendo si mueven el celular o dependiendo de la aplicación, se puede que no se grabe todo toda la pantalla de. O se, o se grabe volteada y tengan después a las personas así viéndolos del lado del celular, sus tutoriales o sus videos. ¿vale? Bien, y guardar la ubicación, pues eso ya es de su. donde quieren guardar su, su video. Sí. Yo, yo les recomiendo que no mueva nada más Aquí en herramientas les, les sale para La herramienta de captura de pantalla Con un clic le va a capturar la pantalla Pero pues ustedes tienen, La opción es que ustedes Digo perdón La intención es que ustedes graben videos sí, Captura de pantalla cualquier seguridad lo hace Bien Aquí ustedes pueden activar la cámara Vamos a activar la cámara Le damos permisos ¿Sí? Y si se fijan, a ver, aquí, aquí, ahí está, aquí ya me salió a mí la cámara de mi celular, ya está visible en la pantalla del teléfono, sí, déjenme así, y el cepillo, el cepillo es una herramienta que es este globito para que ustedes hagan sus este. Uy. Sí. Este sí se va para un lado. Y aquí le salen las herramientas. Aquí abajito. A ver está. Aquí abajito. ¿Sí? Eh, pueden usar un pincel. Pueden usar un este. Un recuadro, un círculo. Una flechita O pixeleado Y todo eso sí ustedes, eh, ustedes escogen El pincel y pues escogen El color con que quieren que, que salga Voy a escoger el verde Y pues se fijan uh, qué caray Ahí está Si sí, puedo usar mi, mi Marca texto se podría decir o con cuadrito, triángulo, cuadrito o rectángulo, como ustedes quieran. O con <coughs> círculo. Sí, para eliminarlos, nada más le dan a la, a la cruz y se les elimina todo. Sí, y pues así ya pueden ustedes hacer su, sus videos tutoriales. Ahora, ¿cómo grabarlo? Bien, vamos a hacer una prueba. Este globito es para, este como les decía, eh, para iniciar la grabación e Incluso desde aquí Ustedes pueden desactivar Le dan en configuraciones y activan ya sea el cepillo O la cámara ¿sí? Pero vamos a hacer el tutorial completo Un pequeño tutorial Bien, vamos a Pues a mi página de Facebook ¿Qué les parece? Y voy a hacer un pequeño tutorial Entonces le doy Grabar, sale una cuenta regresiva No, ya está grabando, perdón No, sí, ahí está dice, dice, desea iniciar una grabación de transmisión con Recorder Le hacemos comenzar ahora 3, 2, 1 Y ya está grabando, sí Aquí está el globito Bien, entonces ya puede usted hacer su, su transmisión Digo, su grabación yo voy a hacer un tutorial así rápido Hola amigos, ¿cómo están? Este, Pues aquí les traigo un tutorial De mi página web Cómo se maneja Está aquí inicio Voy a poner marca texto Se pueden ir aquí a inicio sí. O se pueden ir A videos Videos Le dan clic en videos Y ustedes pueden seleccionar cualquier capítulo que ustedes quieran. Ya sea este. Este. Ahí está. Bueno, pues ustedes ya ahí le, le pueden este, mover mucho mejor. Una vez que agarren práctica. Yo casi no lo uso porque pues tengo mi, mi computadora. Entonces. tacha a este, a este tutorial que estoy grabando, <ríe> bien. Y una vez que ya quieran finalizar su tutorial, pues únicamente le dan stop, sí, y listo. Dejan presionado. En... A ver, aquí dice: Ah, una vez que le dan stop, sale este, este recuadrito que les dice que si quieren eliminar o editar su video puede hacerle aquí. Sí, a este o oh, quieren verlo. Yo le voy a dar en play. Sí, y ahí ya está viendo. Ya está viendo el tutorial tal cual este lo estaba lo estaba explicando. Sí, nomás creo que no se oye el audio. No, no, se oye el audio. O creo que sí. Eh. Muy bien. Pues ustedes ya le, le acomodan bien el audio ahí. Es, creo que no, no se oye el audio porque pues igual estoy usando el micrófono. Con, con este esta opción de grabación de este video que estoy haciendo. Pero ahí está. Ahí lo tienen esta herramienta. Está, está muy chida. Y pues lo único que les digo que tiene... La de esta, la mala, los de los anuncios, pues, ¿sí? Y pues aquí ya les dice eliminar, editar y todo eso. Pero como yo no quiero eliminar ni editar, bueno, ahí está un anuncio. Yo quiero quitar la, la cámara, pues aquí le digo en ajustes, quito la cámara y quito el cepillo. Listo. Y pues este ya no quiero usarlo. Nos vamos a la crucecita y listo, ya se desapareció. Bien. Cerramos este anuncio. ¿Y dónde quedó grabado mi video? Aquí en esta misma aplicación. Que viene siendo este. Sí, ese en es mi video quedó guardado ya en la aplicación. Si ustedes ya lo quieren eh, transmitir o, o subir o compartir, pues eh, creo que aquí les da la misma opción de compartir. ¿Sí? Ya sea sus redes sociales o a un amigo por Bluetooth o más opciones, WhatsApp, Facebook, Twitter, ¿sí? y ya lo pueden compartir. O la otra forma es que, pues, desde su gestor de, de archivos, pues lo, lo van a buscar, ¿verdad? Lo damos aquí a en videos y aquí está. No, por eso son es screenshots. No, pero sí, ahí está, ahí está también guardado en su teléfono. Esa es la ruta. Screen Capturer. En almacenamiento. La verdad no me acuerdo dónde está. A ver, creo que era. Recording. No. Bueno, pero o sea, aquí, aquí está, en videos. Sí, aquí están mi, mis videos que he hecho con esta aplicación. Hice unas pruebas anteriormente y pues todo salió bien. Bien amigos, espero que les haya gustado. Denle like a este video si les sirvió la aplicación que les estoy recomendando. Y pues sus comentarios. Si quieren que les, les comparta más, este, más aplicaciones o si tienen al, alguna... Alguna aplicación que su celular no, la, no las quiera agarrar. La buscamos y, y con mucho gusto les comparto un tutorial de cómo manejarlo o instalarlo. ¿sí? De hecho, voy a hacer un tutorial de la aplicación que estoy usando para pasar la imagen de mi teléfono a mi computadora. ¿sí? Y, y pues tiene muy buena calidad de, de imagen mediante cable USB. Sí, porque hay muchas veces que... Bueno, he tratado de instalar software eh, para conectar mi celular a, a mi computadora por Wi-Fi Y hay mucho retraso y muy mala calidad Pues dependiendo pues las velocidades, dispositivos, todo eso tiene que ver Pero esta aplicación que tengo está muy bien Ya vieron la fluidez de, de, del manejo del celular y la, la agilidad que se transmitía a este video Bien, pues los dejo. Ayúdenme a compartir, darle like y nos vemos en otro video. Cuídense.